Oigan chicos, les tengo que decir algo que no le he dicho a nadie. Dinos CJ, queremos saber. Sí, dinos. Vamos dinos. Tengo un medio hermano llamado Agustín, él va a sacar a Benjamín de la cárcel. Vaya, no lo sabía, pero oye CJ, un colega me dijo que tres vallas vendrán a atacar a Grove Street, ve a encargarte, y de paso anda a conquistar algunos territorios de los vagos. Está bien, lucharé, Deseenme suerte. Rindete, entiende que no vas a ganar, Rar, entiende que no puedes ni contra mí, ¿o eres idiota? Cállate, vamos a ganar cueste lo que cueste, eres 3 contra 1, no lo vas a hacer. Eso lo veremos. Te lo dije, yo, soy, mejor, que, tú. Ja. Vayas. Nunca aprenden. Disculpen, vengo a pagar la fianza de Benjamín Mederano Tobías, me llamo Agustín, y necesito que me dejen pasar. Lo siento, pero no, ese criminal es peligroso, no lo dejaremos. Sí, váyase. Si va a ser así morirán. Muy buenas tardes, que se le ofrece, disculpe, vine aquí para pagar la fianza de Benjamín Medrano Tobías. No lo sé, el tipo está condenado a muerte, y es muy peligroso. Le daré una condición de que, si vuelve a matar policías, será ejecutado de inmediato. Mmm, bueno, está bien, pero vigílenlo. Señor Benjamín Medrano Tobías, queda liberado, un tal Agustín pagó su fianza, acompáñeme, ¿en serio? Bueno, ok, no puedo creer que ya sea libre. Aquí está, por favor no vuelva. Muy bien Benja ya estás libre.